¿Qué tal, mis amigos? Un poquito tarde el día de hoy, nuevamente por las actividades propias del día, pero contentos de poder comp compartir con ustedes el mensaje de esta noche. ¿Por qué razón estamos haciendo este programa a través de Facebook Live? Para que tú nos puedas seguir. Y también lo publicamos nuestras conferencias todos los días, después de la conferencia a los 15 minutos, en nuestro programa y nuestro canal, Boris Darmon Canal en YouTube. Puedes seguirnos allí todos los días que tú Quieras compartir nuestra presentación con otras personas. Hoy vamos a hablar, o pues estamos hablando acerca de cómo ser discípulos de Cristo como parte de nuestra realización como personas. Somos seres espirituales. Y por ser seres espirituales necesitamos desarrollar y acrecentar un poco lo que nosotros conocemos como la vida espiritual. Nosotros somos seres espirituales porque tenemos emociones, sentimientos, y formamos parte de la mano creadora de nuestro Dios. Por tanto, es muy importante que nosotros alimentemos, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, nuestra mente, alimentemos nuestro espíritu de la palabra de Dios. Hoy queremos nosotros rememorar un poco de cómo puedo yo ser un buen discípulo de Cristo y hoy vamos a hablar acerca de siendo cooperadores para Él. Una persona que, tiene, que, cree, que cree en Jesús, que creyó en Él, y decidió seguirlo y decidió admirarlo, como dijimos el día de ayer. Puedes ver nuestra conferencia del día de ayer. Si tú admiras a Jesús y tú crees en Él, vas a comenzar a vivir una experiencia de discípulo de Cristo. Él, cuando se iba a ir al cielo, ordenó a sus discípulos ante la pregunta de ellos, ¿cuándo vas a venir? ¿cuándo vas a volver? Él les dijo, por tanto, id y haced discípulos. Y luego dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. La palabra mandado allí no es una orden en realidad, es enseña lo que tú ya sabes. Como yo quiero ser un discípulo de Cristo, es que todos los días trato de compartir aquellas cosas que yo aprendí desde niño, porque yo nací en un hogar cristiano, aquellas cosas que Dios me enseñó a través de mi madre, yo quiero cooperar con él en hacer otros discípulos. La orden de Jesús es por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Dijimos, en primer lugar, había que creer. En segundo, había que admirar. Y hoy es cooperando, enseñando a otros a ser o a hacer discípulos enseñándole las cosas que Dios nos ha enviado, que nos ha dado como enseñanza, que él es la promesa de la eternidad hacia la eternidad, que es la línea de acción del hombre, perdón, de Dios para con el hombre, para que pudiera salvarlo luego que el hombre tomó el camino equivocado, que es Jesús el centro de toda la creación y por supuesto quien sostiene la creación según el capítulo Juan, capítulo 3 o capítulo 1, es importantísimo para nosotros enseñar a otros acerca de Jesucristo. Hablábamos una de estas noches acerca de la manera como nosotros podemos, siendo discípulos, cooperar con Jesús. Y por qué es importante la cooperación para nuestra vida espiritual, para nuestro sentido de vida. Los discípulos estaban sentados con Jesús cuando la gente tenía hambre. Hemos comentado un poco acerca de esto el día de ayer o anteayer. Y ellos le dicen a Jesús: La gente no ha comido, te está siguiendo horas y horas y horas, están escuchando de ti y no ha comido. Y él les dice: Vayan ustedes y denles de comer. Lo interesante de esta historia es que ellos no encuentran comida, más que encuentran cinco panes y dos peces. Y con estos cinco panes y dos peces le traen a Jesús para que él pudiera hacer un milagro, seguramente, o buscar una solución respecto al tema. Aquí hay una cosa importantísima que sucede en la vida de los discípulos de Cristo. En primer lugar, le traen a él un poco de pan y un poco de pescado para que él pudiera accionar o obrar en favor del hambre de la gente, para ayudarlos a saciar su pan. Porque Jesús les hizo sentar en la montaña y comenzó a compartir el pan. Y aquí viene justamente la enseñanza de esta noche. Es que si tú quieres realmente ser un discípulo de Cristo, Tienes que cooperar con Él en las cosas que Él te ha mandado a cooperar. Lo que pasa es que Jesús quiere que tú cooperes en aquellas cosas que realmente son de beneficio para otras personas. Una de las cosas que hicieron los discípulos a través de traer, además de traer el pan y también traer los pescados, es que ellos recibían de Jesús los pedazos de pan o pescado y se lo llevaban a la gente. O sea, compartían el pan que Jesús estaba creando en favor de las personas para que su hambre pudiera ser saciado. ¿Con qué? Con el pan que traía las manos milagrosas de Jesucristo. Este objetivo no es otra cosa más que ser un portavoz de aquellas cosas que Dios tiene para la humanidad. Cuando yo era niño, mi madre me enseñó que yo debía ser una persona que cooperara con otras personas a conocer acerca de Jesucristo, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Desde niño me dijo, tú tienes que ser un cooperador, tienes que ser un predicador, decía ella. Yo a través de los años, tengo 61 años, lo que he aprendido a través del tiempo es a cooperar para poder dar a conocer este evangelio a miles y miles de personas. Durante más de 42 años vengo haciendo esta labor y hablando a las personas acerca de cuán importante es vivir una experiencia de relación cooperativa con el Señor Jesucristo. No importa la religión que tú tengas, no importa de qué grupo, a qué grupo perteneces, no importa si tú lees o no lees la Biblia, tú, no importa si tú asistes o no asistes a una iglesia o una religión, lo importante aquí es, es que siendo seres espirituales, nosotros somos seres espirituales porque venimos de la mano poderosa de nuestro Dios, cooperemos con que las, la gente, el mundo, conozca de la única alternativa de salvación que tiene esta tierra. Viajaba, yo era estudiante, tenía, estaba en el segundo año de teología, y viajaba en un bus cuando escuché a una persona decir, nadie tiene la solución de este mundo, solamente un extraterrestre yo le dije, señor, usted tiene razón, solo un extraterrestre va a resolver este problema. ¿Usted conoce a algún extraterrestre? Sí, le dije, conozco a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino fuera de la tierra a morar con nosotros, se hizo verbo, se hizo carne, y habitó entre nosotros para que nosotros pudiéramos conocer cuál es el propósito de Dios. Y conociendo el propósito de Dios, nosotros darlo a conocer a otras personas acerca de su gran labor en favor de la raza humana. Muchas personas que estaban en el bus se sorprendieron de mi respuesta porque yo lo que estaba haciendo simplemente era comunicar aquello que yo creía para que las personas pudieran conocer de que el mundo de hoy necesita cooperar con los mensajes y los valores enseñados por Jesucristo a través de sus discípulos. Si Jesucristo escogiendo a 11 o 12 ineptos, hombres, rudos, sin instrucción, logró que la mitad del mundo conociera el mundo cristiano y hoy casi la mitad sean cristianos. Eso quiere decir que nosotros, si cooperamos con Él, podemos ser discípulos de Cristo y podemos hacer una labor importante, no solamente para los demás, sino también para nosotros. Yo te sugiero a ti que si tú conoces algo de Jesús, hables a alguien de Él, a alguna persona cada día. ¿Por qué razón? Porque a ti te va a dar sentido a tu vida. Siendo tú, uno, tú un hombre, una mujer espiritual, te va a ayudar a crecer como persona porque vas a ver a otras personas conociendo del amor de Dios. Hoy mientras almorzábamos aquí con algunos trabajadores comentábamos de que la religión, mal o buena, ha ayudado a más personas a dejar el alcoholismo, a resolver problemas matrimoniales a resolver problemas de crianza de los hijos, incluso a orientar respecto al trabajo que cualquier otra institución. ¿Por qué razón? Porque la religión de alguna manera agrupa personas con grandes necesidades y por, eso, por supuesto esas necesidades los llevan a participar de congregaciones, de asistencia a los grupos religiosos, de ir a la iglesia juntamente con otros y escuchar los valores y las orientaciones que Cristo dejó para cada uno de nosotros ama a tu prójimo, sirve a tu hermano, si vas a la congregación, no vayas y hagas tu ofrenda si primero no has pedido perdón a tu hermano. O sea, siempre hay en la escritura una enseñanza del cual nosotros podemos convertirnos en cooperadores o colaboradores del mensaje de Jesucristo. Todos los días nuestras conferencias salen a las 7 de la noche por Facebook Live porque queremos cooperar con que otras personas conozcan del amor de Dios. El amor de Dios no tiene religión. Dios no tiene religión. Dios quiere corazones espirituales decididos a recibir su unción, su presencia, para que nosotros podamos ser cooperadores. ¿Cómo cooperamos siendo discípulos de Cristo? Dándole a conocer a otras personas lo que Él está haciendo con nosotros. Le voy a contar una última historia para terminar esta noche nuestra conferencia de las siete. En primer lugar, Jesucristo estaba viajando a diferentes lugares predicando el mensaje y llegó a un pueblo que se llamaba el pueblo de Gadara. Allí en Gadara había mucha gente que vivía de manera común, como agricultores, criando animales, y cuando apenas tocó tierra, saliendo del barco se presentó un ser endemoniado. Y le dice a Jesucristo, ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué has venido a molestarme? El diablo, por supuesto, hablaba a través del endemoniado. Jesucristo lo que hizo simplemente fue reprender al diablo y le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y él dijo que le enviara a un hato de cerdos que estaban en algún lugar de la ciudad. Y dice la historia que los demonios salieron del corazón de este hombre, de la mente de este hombre, y se posesionaron de los cerdos, y estos cerdos endemoniados fueron y se tiraron al. Por supuesto, esto creó una gran contra respecto de Jesús. Por supuesto, la gente fue y le pidieron que se fuera de sus entornos y él no pudo ingresar a Gadara para predicar su evangelio. Pero quedó allí un gran testimonio de una gran persona endemoniada que había sido liberada. Jesucristo le, Él quería seguir a Jesucristo y decirle, Jesucristo, yo quiero ser tu discípulo. Y Jesucristo le dice, mira, no me han dejado entrar a esta ciudad. No vas a ser mi discípulo siguiéndome como estos doce que van conmigo, pero tú vas a ser mi discípulo cooperando conmigo y hablándole a la gente las cosas que Dios ha hecho contigo. Dios te liberó, ve y cuéntale a tus familiares, a tus vecinos, a la ciudad lo que Dios ha hecho contigo. Él se convirtió en un cooperador. Para ser discípulo de Cristo no necesitas ser miembro de una religión, necesitas ser un cooperador de él dando a conocer las cosas que Dios está haciendo contigo. Dice la historia que después los discípulos volvieron a Gadara y encontraron que 10 ciudades habían conocido acerca de Jesucristo gracias a este sanado endemoniado. Tú puedes ser un cooperador de Cristo, solo tienes que aprender a creer, a admirarlo y aprender sus enseñanzas y compartirlo con otras personas. Esta es la conferencia del día de hoy. Vamos a hacer una corta oración para decirle al Señor que bendiga su palabra y que quede en sus corazones este mensaje. Para ser un discípulo de Cristo, necesitas cooperar con lo que ya sabes acerca de Él y contarle a otros las cosas que Dios está haciendo contigo. Vamos a hablar. Padre nuestro, te damos gracias por esta conferencia de esta noche. Queremos que esto pueda llegar al corazón de muchas personas para que conociéndote puedan cooperar contigo y dar a conocer a otros de tu amor. Esto no es un asunto de religión. Es un asunto de fe personal, individual, siendo y sabiendo que somos seres espirituales que tú esperas que podamos también dar a conocer a otros de cuán grande eres tú con nosotros. Bendice tu palabra en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amigos, ustedes saben que todos los días salimos en Facebook Live a las 7 de la noche y también 15 minutos después subimos nuestras conferencias a Boris Darmon Canal y allí puedes seguirnos suscríbete para que cada vez que subamos un video pueda llegarte un correo diciendo que hay un video para ti y que tú puedes hacerlo y puedes verlo. Si te gusta el, con, la conferencia, compártelo con otras personas y será un honor poder contar contigo y con tu colaboración. Una vez más Boris Darmon para servirles. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.